Hola a todos, bienvenidos a Aprendiendo Español Mexicano. ¿Sabes cuántas letras hay en el abecedario del español? Existen 27 letras, incluyendo la letra Ñ. ¿Cada letra tiene un nombre específico? La mayoría tiene un nombre específico, pero algunas tienen más de uno. Aprendamos su pronunciación. A B C D, E, F, G, H, I o I latina, J, K, L, M, N, Ñ, o, P, Q, R, S, T, U, V, W o W, X, Y o Y z. Es un placer tenerte aquí. Gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima lección.